Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por estar ya nuevamente con nosotros acá a través de la página La Voz del Sur y de su espacio escenario. Un programa especial para conocer un poco más a nuestra gente, sus experiencias, sus vivencias. Y claro, acá estamos siempre con invitados muy especiales, especialmente vale la redundancia la palabra en esta noche de jueves. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero como todas las noches, Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, un gusto nuevamente reencontrarnos. Hola Leonardo, ¿qué tal? Un saludo cordial para ti y para todos nuestros amigos que nos acompañan en día a día en este horario aquí en el programa Escenario Rostros que Dejan Rastros. Y pues hoy estamos ya en este día jueves, casi ha terminado la semana y también prácticamente terminando este mes de julio. Eh, muy gustosos de haber llegado con diferentes eh, criterios, experiencias, a través de nuestros invitados en este horario. Así que, bienvenidas y bienvenidos una vez más. En esta ocasión tenemos el placer de compartir con eh, todos ustedes a dos jóvenes eh, muy talentosos de Catamayo, Así que vamos a recibir, el escenario es eh, muy especial para recibir al dúo Andrés, hoy es jueves de música, así que vamos a conocer un poquito de lo que ellos hacen, su trayectoria y todo lo que tengan a bien comentarnos en estos minutos que nos quedan. Bienvenidos muchachos aquí al programa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradeciendo por esta oportunidad de permitir más que todo de mostrar. Un gusto estar aquí en la voz del sur. Muy agradecido con Leonardo Piedra por esta entrevista. Mi nombre es Andrés Continuación. Yo soy Andrés Chamba. Un gusto estar aquí de invitado con ustedes. Y esperemos que esta sea una bonita tarde, una bonita entrevista. Y sea de placer para el público. Así es, chicos. Así que pues estamos muy contentos. Entonces, estén aquí. Bueno, primeramente... Eh, quisiéramos eh, conocer por qué se pusieron, eh, porque ustedes se hacen conocer como el dúo Andrés, ¿no? Bueno, obviamente es por el, por el nombre que llevan, pero muchos a lo mejor pensa, pensarían de que son este, familia, pero no lo son, ¿no? Cuéntenos, bueno, pues, ¿cómo yo... se conocieron y cómo llegaron a, a fusionarse como tal? Eh, bueno, este, en realidad nosotros ya llevamos bastante años bastante ya de amistad, ya vamos, ya... Hemos recorrido bastantes escenarios y ya nos, nos hemos conocido poco a poco. Este proyecto nació, este, ya tenía en mente hace unos meses atrás, pero por el por esto de la pandemia también no un poco los, es, este, lanzar. Este, que yo una vez hablando con Andrés le comenté y le dije oye hagamos un proyecto llamamos Andrés los dos entonces este, la idea era de, de combinar pues nuestros nombres y llamarnos un solo Andrés y sacar así el dúo por eso las dos es al final claro no eh, de qué sector de acá de Catamayo son ustedes eh, bueno yo soy de San José Sí, yo, el okay. de, de San José, toda la vida. Eh, uh -huh. yeah. Yo este, yo ahorita este, el sector se llama Los Almendros, no sé, si, ya por ahí. Perfecto. ¿Y en qué momento eh, se conocieron? ¿Cómo fue ese contacto, eh, la oportunidad que tuvieron no. para conocerse? No. Bueno, todo fue desde que comenzaban los cursos vacacionales en el municipio. Desde ahí, cada quien entró sin conocerse, nada. Y como, todo, como toda disciplina, como todo deporte, como, todo, como toda cosa, siempre eran amigos, ¿no? Uh -huh. Entonces, gracias a la música, nos pudimos ser amigos, compañeros. Y desde ahí, se congenió totalmente. Por ahí, con sus defectos, arriba y abajo, pero, todo bien. Pero bien, vamos. antes antes tú, Andrés, eh, estoy con Andrés Chamba, ¿verdad? <ríe> Para identificarlos. Eh, Andrés Chamba, eh, tú como, como joven, como niño, ¿tú recuerdas en esos primeros tiempos que, que te gustaba cantar, que tenías como ya una afinidad? Eh, ¿Tienes a lo mejor raíces de tu familia que tienen que ver con la música? La verdad, la verdad, por parte de materna y paterna, nada. Yo, hasta donde yo sé, no ha habido nada de, de yeah. que han salido así, artistas, por eso ha gustado cantar o tocar guitarra, hasta donde yo sé, ahí, nació ya por vocación. Ya, yeah. y, y, y cantabas ya en, la, en el colegio, ¿recuerdas en la escuela te hacían cantar? Sí. Hace, ¿qué se puede decir? Unos ocho nueve años, fue mi primer concurso interescolar. Uh -huh. que lo di, fue ahí en la extensión universitaria, me llamo a eh, Por uh, mala fortuna, la canción que canté, pero por los nervios y todas esas notas, me quedé a media canción, a media abocate, me, me quedé a la uh -huh. a bocate, Y me quedé uh -huh. a media abocate porque me olvidé toda la letra a la mitad de la canción. Ah, sí. <risa> Bueno, pero me imagino que te sentiste tal vez un poco frustrado, pero eso no limitó a que sigas eh, adelante no. con tu sueño. Más bien, me motivó más para que la próxima vez que lo vaya a hacer me salga mucho mejor de lo que me salió la primera. Ajá. ¿Y qué dices, Andrés Caramillo? Eh, ¿Cómo recuerdas tus primeros momentos? No. Quizá en tu, en tu adolescencia ya empezaste a cantar por ahí. Yo empecé mucho más pronto, o sea, yo. Perdón, después, mucho más después que ellos, ellos ya llevan todos, me refiero a ellos por, por todo lo que es talento aquí, de jóvenes aquí en Catamayo. Yo empecé después, tipo en el 2015, 2016, por ahí empecé yo, cuando tenía, eh, se puede decir, unos 15 o 16 años, ahí empecé yo con lo que es el canto y. Eh, pues en mi familia, mi mamá, no sé si la conozcan a ¿no? mi mamá, mi mamá se llama Liliana Caramillo, pues ella, ella salió, ella sabe cantar, pero siempre, o sea, lo ha sido así nomás a los karaoke uh -huh. Yo este, a, a lo mejor creo, no sé, saqué ese don de ahí, ese talento. Eh, de mi familia, mi abuelo también, mi abuelo Carlos. De mi familia sí han salido algunos, algunas, algunas personas que... Uh -huh. a mis pobres amigos en, en este arte de la música ya yeah. no tener... eso ¿Y, y te invitaban a cantar ya de muchachito por ahí en algún evento claro yo me acuerdo que, que cuando yo recién entré en ese, en ese fuera la caravana musical de Catamaya, entonces no, yo me acuerdo que pero empecé un claro yo como siempre digo todo se empieza desde cero no uh -huh. Yo este, yo en ese tiempo pues empecé a cantar y me acuerdo que pasó un mes y me dijeron, si quieres cantar, vamos a cantar en un escenario. Y mi primer escenario fue ahí. Pues, en, no me acuerdo, el sector es. Este, a ver, el sector es por, por San José, más o menos el sector. Ahí fue mi primera presentación. Mi primera subida a un escenario fue por el día de la madre que mm -hmm. Y ahí fue mi canté y todo. Obviamente como ya, empieza desde cero y era como que ya ah, así, así más o menos. Ah. Tampoco si ahora hacemos la gran cosa, pero tratamos de mejorar cada día, obviamente. No pues, han dado un gran paso. Lo importante es el paso que han dado y eso ya es bastantísimo. Oye, ¿y qué tal esa experiencia de esa primera subida que dices al escenario? ¿Cómo te resultó? Yo me acuerdo que me subí al escenario, cogí el micrófono y me quedé parado ahí, y canté, y hice es lo que tenía que hacer cantar, me quedé parado, agradecí y me bajé ya. Todo fue así, con los negros, chavales, todo, y me, me temblaba después, ya, después, ya. Claro, fue el primer, claro. Una, una primera gran experiencia. Eh, claro. ¿qué, ¿Qué puedes decir respecto a tu compañero de, de fórmula, tu, tu, tu amigo, tu parcero, no sé, cómo tú le trates? Eh, después que lo conoces, ya se, se conoce un poco más la parte humana en claro. sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes este, describirlo a tu compañero de, de música? Claro, yo, por ejemplo, a Andrés, lo conozco desde, De hecho, él fue uno de, de, de mis primeros amigos, y yo lo conocí cuando entré yo a la caravana y justamente me acuerdo que decidimos. Algunas canciones que aún sabía que fuera de nunca. Entonces yo conseguí... hablar, y después pues, en el tiempo, Claro, o sea, nos, nos llevábamos, pero no era tanta la mitad, era así, normal, así. Ahora, últimamente, en estos dos últimos años, nos eh, empezamos más, más, más, más, tanto, no solamente de llevarnos en el sentido de salir. Efectivamente, seguimos entonces con Andrés Jaramillo y Andrés Chamba, conocidos como el dúo Andrés, pues así ellos están trabajando eh, juntos, no aprovechando estos uh, talentos. Y qué bueno que sean de Catamayo. Andrés Jaramillo, cuéntanos, eh, aparte de la música, tú estás eh, posiblemente estudiando, te estás preparando. Háblanos un poquito al respecto. Eh, sí, eh, actualmente me encuentro estudiando la carrera de lo que es licenciatura en educación básica. Ahí estoy, este, voy dándole y dándole. Cada vez menos y gracias a Dios pues, y con la bendición también de él seguir adelante para sacar uh -huh. este que este sería el título. Y hacer una de las cosas que a mí también me gusta, que es el papel de, de, del maestro, iniciado. Ajá. Claro. Ajá. Claro que sí. Y a, a ti, este Andrés Chamba, eh, también eh, eh, combinas lo que es la música, también tienes algunas otras actividades aparte, pues eh, siempre el factor económico es necesario, y me imagino que ustedes también están viendo la forma de poder tener recursos para precisamente esto, apoyarse en este arte que... Que caminan, que buscan? Por el momento, me, me tomé un par de años sabático, se podría decir así, pero no desperdiciados. Y sí, yo en estos años que he tratado de, de buscar más la música, de seguir más en la música, de más en la música, este, también estoy trabajando, y entonces hay veces que no, no me alcanza el tiempo por el trabajo para algunas presentaciones y a veces me toca ir a él solo. Pero ahí le vamos dando, poco a poco, poco a poco, en el futuro sí. Eh, lo, que, lo que ya estaba estado pensando es, eh, el año que viene, entrar a estudiar, ya comienzan las pruebas otra vez, entrar a dedicarme también a eso. Es una carga más, pero poco a poco, con el apoyo. Claro, ¿y, y qué piensas estudiar? ¿Algo relacionado a la música? ¿O quizás tienes otro sueño, otra carrera? Sí, en sí sí me gustaría ser profesor de música. Porque en realidad, en realidad es lo que más me gusta. Uh -huh. Enseñar, demostrar lo que me gusta, enseñar a la, a la demás gente lo que es el arte de esto, la uh -huh. música, de cantar, cosas. Yeah. claro. Y bueno, ¿y qué tipo de música vienen haciendo o más les gusta hacer a los dos? De nosotros sí que es un entrevero de música. O sea, a nosotros nos gusta hacer música para todas las generaciones, para uh -huh. las generaciones pasadas, para las generaciones actuales, todo, desde yeah. un pasillo hasta un poco. Ah, pues entonces quisieras eh, o quisieran cantarnos quizá una, una de esas canciones que a lo mejor es muy representativa para ustedes o que muchos les han pedido y que a lo mejor tiene alguna importancia especial para que nos la canten en este momento, por favor. Ahora vamos a cantar la primera canción que yo canté en el escenario. El aguacate me dijiste. Así es. Pero esta vez quiero el aguacate <ríe> Ya vamos a entonces escuchar con mucho cariño al dúo Andrés desde Catamayo para Loja, Ecuador y el Mundo, aquí en escenario Rostros que Dejan Rastros. <risa> Eh mi amor, y mi caimil es solo mi sol, lo encanto y mi ilusión es eh, mi amor. Ya hay mi tesoro, mi solo encanto, mi ilusión. A calmar mis males, mujer, no seas tan constante, olvides al que sufre ahora, por tu pasión. Ya que la mujer no sea tan inconstante no olvides a Jesús. Aplaudimos con el corazón a estos jóvenes talentosos desde Catamayo al dúo Andrés cantándonos este tema que es prácticamente un himno aquí en, eh, en nuestro Ecuador, en nuestra provincia. Esta hermosa canción que en esta vez sí nos la cantaron completa y sin ningún <risa> problema el dúo Andrés. Eh, Andrés eh, Jaramillo, eh, bueno o cualquiera de los dos, Andrés, en esta noche que nos cuenten, en estas salidas, en estas serenatas que siempre han tenido, que les han invitado, eh, ¿alguna experiencia, anécdota que a lo mejor sucedió? Que posiblemente eh, la, la persona o la novia de pronto se enamora de, de, del, del guitarrista, del cantante, ¿no les ha pasado algo así? ¿Alguna anécdota, por favor? Eh, eh, también anécdota, anécdota así en, en, en grupo... No, ninguna, Nada, mm -hmm. pero de ahí individualmente sí se ha tenido algunas experiencias por ejemplo yo este una vez tuve una experiencia que <risa> me acuerdo que estaba yo cantando y en eso me bajo del escenario y una chica coffee empieza a besarme y yo ya después ya así. cuando después me ven incluye. me dicen qué te pasó en la cara me dice Puro labial en la cara. Yo estaba puro labial en la cara. Entonces, ya, pues qué vergüenza. Me volví a entrar ahí con todo y Salí con la cara puro labial ahí. Una claro. pequeña... Ya. Eh, eso fue producto de, del cariño <risa> de las fans. Y que Andrés no se, no, se deba, no se daba cuenta. Me imagino. Bueno, parece que... Puede ser, no sé, no sé qué le parece <risa> Claro. Eh, bueno, seguimos con unos eh, pequeños problemas con esto del Internet, pero trataremos de mantener esta, esta buena onda con Andrés Jaramillo y Andrés Chamba. Y bueno, quiero saludar a todas las personas. Leonardo, hay muchas personas que están eh, pues eh, motivando a este dúo acá en, en la entrevista. Quisiéramos saludar a todos ellos. Están escribiendo, están poniendo su dedito, sus corazones y todo es como una, un detalle especial en apoyo a la música, al talento de Catamayo. Así que pues eh, chicos, eh, bueno quisiera saber, en este caso Andrés eh, Chamba, eh, ¿qué opina tu familia, tu, tus papás? ¿Qué, ¿Qué son para ti? ¿Cómo han visto este, este sueño tuyo? ¿Te apoyan? sí sí para que si me apoyan si lo ven si me ven a futuro este gran proyecto si lo ven a futuro también como es el dúo y sí para que gracias a Dios de, por esa parte nunca ha faltado un apoyo un vamos Andrés tú puedes no te pongas nervioso te relajado uh -huh. gracias a Dios y ahí sí seguido adelante ¿Y qué significa en sí la música para ti, Andrés Chamba? ¿Qué, qué, qué, te, qué, te, ¿Qué te da, qué te ofrece, qué has ganado con la música? La música, para mí, personalmente, sí me ha dado tranquilidad, me ha dado paz, por decirlo así, tranquilidad, porque es, es una salida que tengo yo, se podría decir, algunos problemas, cualquier cosa, sean mínimos sea o graves, la música siempre ha sido una salida especial para mí, lo que es uh -huh. personalmente. Y sí, amistades también. Me ha traído muchas amistades, al igual que también ha traído algunos problemas. Pero como en todo caso, problemas, amistades, por buenas, cosas malas. Qué bien, qué bien. Eh, Andrés eh, Jaramillo. Eh, quizá recuerdes de todos los eventos, las participaciones que en el momento has tenido, eh, ¿cuál sería como el, el, el momento más bonito, la presentación más chévere que la llevas en el corazón, una, un, una, una cantada inolvidable que han tenido como dúo ya? ¿Como dúo? Eh, yo creo que la, más, la que más este, sobresalió fue la oportunidad que nos dimos a Samy. Fue pues que tuvimos la oportunidad de irnos allá a Sami. Este, y ahí... Paramos, hicimos lo que nosotros hacemos, que es cantar. Como siempre digo, y lo disfrutamos más que todo. Y la, la gente disfrutó. Todo salió chévere. Ese sí. día nos, nos sentimos, nosotros mismos, en pocas palabras. sin sí, nervios, porque el día de hoy hay nervios, obviamente. Pero ese día nos sentimos como nosotros mismos. Y lo disfrutamos, que es lo más importante. Es lo más bonito ver que la gente, el público, canta con nosotros las canciones, nos la apoya. Cantan a todo pulmón y hasta a veces una que otra por ahí están en un rincón ya pensando en ese amor prohibido. <ríe> Chicos, ¿y ustedes están pensando posiblemente en alguna, alguna producción ya propia de ustedes? tienen ¿Están trabajando en ello posiblemente? Háblenos. Eh, bueno, como siempre digo, es, siempre, siempre se empieza desde cero, ¿no? Y vamos poco a poco, ahora vamos, este, vamos, empieza el proyecto de nosotros, ahora este sacar este, lo que sería un mini álbum, podría decir. Como recién sacamos un mix de unas canciones, que en este caso fue de un rock latino, este, acústico, obviamente, que nos vamos a hacer convertir canciones en acústico. Muy pronto también sacaremos de todo, como nos gusta hacer todo, también sacaremos de cumbias de salsa, de baladas, de pasillos, así. ese es nuestro, nuestro pequeño proyecto. Pero tampoco descartamos de algún futuro que Dios quiera, y yo sé que nos va a ir bien también saquemos una producción musical de nosotros. Nosotros somos así, este, somos muy sentimentales, entonces uh -huh. a veces escribimos, a veces escribimos o, o improvisamos alguna canción y a veces esas canciones son de matar. Uh -huh. <risa> entonces, claro. no es que, en ese sentido, no descartamos tampoco. Si Dios quiere y nos va bien chévere, sacamos nuestros propios temas. Pues así será, no. y aquí estamos para apoyarlos y yo creo claro. que a este proyecto de unirse todo, Catamayo, porque siempre unidos es mejor. Y por eso quisiéramos a ver si nos regalan otra canción antes de que ya se nos termine el tiempo, aquí en escenario, el dúo Andrés, desde Catamayo. Otra pequeña baladita, con mucho cariño. Gracias. La vida mía piensa eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado, se podrá acabar el mundo más lo nuestro, seguirá su rumbo ya trazado. Quiero verte más la cara triste, pues a ver tu rostro frío me da pena. Sabes que mi amor te pertenece y negarlo sería una tundera con. Oh. Te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor. Si miras a mis ojos, el ellos tu verá amor por ti, amor por ti, amor. Más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Hoy sabes que mi amor te pertenece y negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves? a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor si miras a mis ojos en ellos tú verás amor por ti amor por ti amor Amor es por ti. Amor por ti. Muchísimas gracias. Bravo, bravo chicos, bravo, excelente, muy bien, ánimo. Gracias eh, Andrés Jaramillo, Andrés Chamba por este momento, este mini concierto que hemos podido pues, compartir y con toda la gente que nos está siguiendo, que nos está viendo a nivel del mundo. Eh, quisieran dejarnos un mensaje, quizá una, unas palabras especialmente para la familia de ustedes que sé que están viéndolos, que seguramente son el motor para ustedes para impulsarlos a salir adelante. ¿Qué quisieran dejarles, decirles a ellos y también a la juventud, ¿no? de, sobre todo de Catamayo? a los músicos, a aquellos que también quisieran seguir sus pasos. Un mensaje para todos. Algo muy importante que todo el mundo tiene que tener siempre en cabeza es que nunca pierdan la fe en sus sueños. Nunca tienen que perder la fe en algo que desean hacer, que desean ser. Y para los seres queridos, de esas personas, familia, amigos, Apóyenlo siempre porque el apoyo emocional es muy importante en todos estos casos. Y si tienen algún talento, alguna cosa especial que sepan hacer, eh, nunca lo guarden para ustedes mismos. Sáquenlo para el mundo. Demuestren al mundo que ustedes significan algo en esta vida, que tienen algo especial en esta vida. Uh -huh. claro. Yo este, de mi parte nunca digo... Este, Siempre ser agradecido, no solo con las personas que te apoyan, eh, sino, sino también con Dios, ¿no? Este, a veces este, uno, a veces nos toca irnos, a veces en presentaciones, nos vamos siempre con la bendición de Dios, siempre agradeciéndole a Él por una oportunidad, en este caso. Siempre agradeciendo ¿no? a todas las personas que nos han apoyado y incentivar a las personas que van en esa trayectoria. Nosotros todavía no es que ya estamos eh, en, lo más, en lo más alto. Eh, una vez tuve un amigo, tengo un amigo obviamente de, de un grupo de vallenato, que un día me, me dijo, en la vida nunca se deja de aprender, por más que ya sepas todo, todo, todo, nunca se deja de aprender. Y es verdad, uno siempre va a aprender más cosas, va a aprender muchas, muchas cualidades, muchas cosas. Entonces es importante ¿no? en esto de la música también saber eh, desenvolverse, saber este, no, no tener ni vergüenza. Nada. Eso no traen agua, bueno. entonces ese es mi mensaje: incentivar a todas las personas, a todos los chicos jóvenes que tienen un talento ahí escondido, que lo demuestren, ¿no? Y que... salgan a... Pues qué bien, qué bien, chicos. Eh, tal vez eh, las redes sociales, ¿cómo están ustedes para que los busquen, para que los sigan? A lo mejor tienen algún trabajo ya subido o que sea alguna red social, eh, ¿cómo los encontramos? Sí, este, eh, ya ahorita si en lo que vamos a sacar, ya es nuestra propia este, cuenta oficial en Facebook que sería Dúo, como estaríamos como Dúo Andrés. Pronto ya este fin de semana la, la sacamos y vamos este, poniendo un poco de lo que es este ya material ¿no? en esta este En, en mi casa me pueden encontrar. Primero hablo yo al burro. Ya no? se <risa> Bueno, claro. a mí me pueden encontrar como Andrés Caramillo, eh, estoy en Facebook como Andrés Caramillo, eh, eh, cualquier cosa, cualquier inquietud ahí, estoy como Andrés Caramillo. Claro. Tal vez contacto a lo mejor es 0999 510 como Me pueden encontrar ahí todas las plataformas como Andrés Caramillo. <risa> a mí, en cambio, <risa> igual, eh, pero como Andrés Chamba, ¿no? Ahí en cualquier plataforma digital, estoy con Andrés Chamba, también igual cualquier con contacto, cualquier eventito por ahí, alguna cosa, siempre estaremos mm. para apoyar. Mm -hmm. Y por si acaso, tal vez, también dejar el número de teléfono, ¿no? Que sería 098 98 8536 Para cualquier cosa, en YouTube, en este programa, estamos disponibles para aquí. Cualquier chica que le quiera escribir, ahí estamos. <ríe> pues qué bien. Qué bien, chicos. Bueno, muchas gracias por, esa, por esta entrevista que nos concedieron, por la oportunidad que nos dieron de tenerlos acá a ustedes, porque para nosotros son muy valiosos y saber de que están en este proceso como muchos, que otros han alcanzado grandes triunfos, pero tienen que pasar un proceso. Ustedes también están en eso. Aplaudimos muchísimo ese valor que tienen y pues aquí estamos para apoyarles. Gracias, Andrés Jaramillo, Andrés Chamba, el dúo Andrés desde Catamayo para el mundo entero. Estaremos eh, gustosos quizá en otra oportunidad de seguir conversando de lo que van haciendo en su largo caminar que les queda en cuanto a este arte de la música. Un abrazo fuerte, que la pasen muy bien, chicos. Muchísimas gracias por la entrevista y por la atención. Andrés, entonces. Gracias, queridos amigos que nos acompañan día a día aquí en Escenario. Ha sido siempre un placer, junto a Leonardo Piedra y todo el equipo de producción, presentarles Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Mañana, viernes, regresamos para cerrar esta semana con otro invitado a esta misma hora. Que la pasen muy bien. Un abrazo. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. escenario